Otro Cilix, Pero este está abierto ¿Qué crees que había en él? Otro problema ¿Por qué tan cínico? ¿Podría ser algo bueno? Confía en mí No lo será ¿Y si Tremorius necesita nuestra ayuda contra el demonio? Está bien, si no es así, ¿realmente quieres ir tras él? ¡Buen punto! ¿Cómo salimos de aquí? Salimos de aquí? Terminal, por ahí. Dame un segundo. Debería poder tener control desde aquí. Así que Tremonius ha caído. Una víctima del poderío del jefe maestro. No te engañes. No era el mejor de los desterrados en absoluto. Creo que no hemos sido presentados. Yo, por supuesto, sé de ti, Que despiertas en tus aliados. Sin precedentes. Quiero que también sepas mi nombre. Que conozcas mi legado. ¿De qué otra forma podrías suplicarme? Yo soy Esharon, cacique de los desterrados. Este es mi. que vienen a matarnos. Vas a tener que despejarme un lugar para aterrizar. Nos atacan. El puesto de Es último de ellos. ¿Es seguro? ¿Lo es? No respondas eso. Si me encuentras un lugar desde donde hackear, creo que puedo garantizar que tu amigo aterrice con seguridad en esta base. Déjame ver. Los desterrados están usando una modificación del protocolo de la red de batalla del Covenant. Bastante fácil de atravesar. Y listo. He eliminado esta ubicación de su sistema. Estamos a salvo. Zona asegurada. Tierra firme. Mm. Mm. Ah, por bien que se sienta esto. Por favor, dime que ya nos vamos. ¿Encontró el arma que buscaba? ¿Podemos irnos? ¡Hola! ¡Ay, no! ¿Cortana? ¿Pero ella? Todo esto es su culpa. No es Cortana. Dile. Pero es clasificado. Permiso concedido. Fui creada por la doctora Catherine Halsey para imitar la seguridad de esta instalación para atrapar a Cortana para su eliminación. Y tuve éxito. Cortana ya no es una amenaza. Y ahora nos ayudará a detener a los desterrados. Sí, cómo no. Creo que estoy contigo. Ni siquiera sabía lo que era un desterrado hace una hora, e incluso yo puedo ver que la suerte nos favorece. Sí. Sí, deberías escucharla y que nos maten a todos. Esto es fascinante. ¿Estás tratando de sobrevivir? Pero a mí me programaron para morir. ¿En serio? ¿No bastaba con una persona con ganas de morir? No, solo estoy pensando en lo que se supone que... Esperen, recibo una señal de auxilio de la UNSC. Ubicación. La fuente está a cuatro kilómetros de aquí. Este es el punto de origen de la señal de auxilio. Esta es nuestra ubicación actual. Hasta hace unos minutos, esto era una base de operaciones avanzada de los desterrados. Lo era porque ahora es nuestra. Jefe, ¿de qué está hablando? Ahora viene la parte genial. Hay más bases operativas de la UNSC que cayeron en manos desterradas. Bueno, patas. Tienen patas. Cada una está asociada a un territorio. Aquí está la ubicación de la señal de la ONSC que he estado rastreando. Y aquí hay dos VOAs más. Márcalo. Vámonos. Vámonos. ¿Qué? ¿Allá? Ah, siempre pasa algo contigo. Déjame en paz, por favor. Está en espera, jefe. Sube a bordo y podremos irnos. una pregunta Fui creada para encerrar a Cortana, pero no sé por qué. ¿Qué hizo que estuviera tan mal? Era nuestro objetivo. Lo entiendo, pero ¿Esto es clasificado? Porque no tengo toda la información. Jefe, esto por todas partes. ¿Me oíste? ¿Qué información te dio la doctora Halsey antes de tu misión? Halsey solo dice lo que necesita saber. Volar un Pelican directamente a territorio enemigo. Nadie se dará cuenta. Gran idea, grandulón. Aún no entiendo por qué tuvo que eliminarla. Parece que falta algo importante. ¿Adivina qué? Se dieron cuenta. Todos ellos Veo una estructura de los desterrados. Blindada. Muy bien blindada. Tendrá que esperar, supongo. ¿Qué tanto nos acercarías? ¿Qué tan cerca? Estamos desarmados y me preguntas qué tan cerca. Bájanos aquí. ¿Aquí? ¿Seguimos con ese plan? Espero que funcione, porque es lo mejor que puedo hacer. Es suficiente. Largo de aquí. Estamos cerca del origen de la señal de la UNSC. ¿Origen? No está claro. Hay demasiado ruido en todos los canales de desterrados. Sigo escuchando la torre. Probablemente es la estructura principal que vimos mientras volábamos. Mira, allá abajo. Estamos cerca de la BOA que detectamos. Tú elimina a esos monstruos, llévame a esa terminal y verás de lo que soy capaz. terminar con eso, ¿eh? Ahora lo nuestro, aseguremos la BOA Golf. Déjame ver. Sí, yo tenía razón. Todo lo que necesito ahora es tener una charla con los protocolos de seguridad de los desterrados. Y por charla quiero decir quitarlos de en medio, porque son tontos y listo. Ahora tenemos una segunda BOA. ¿Fuiste tú? Afirmativo. ¿Y qué? ¿Pretendes reconstruir la UNSC pieza por pieza? Esa es su decisión. Yo solo intento ser útil. Y hablando de eso, cada BOA está vinculada con la red de combate. Y si hago esto, podemos averiguar lo que los desterrados están haciendo. Por ejemplo, por allá hay algún tipo de puesto de avanzada desterrado. ¿Para qué? Indeterminado, pero está muy bien defendido, así que vale la pena inspeccionarlo y hacerlo estallar. Y aquí hay alguien que se describe como un elemento que los desterrados valoran bastante. Entendido. Su biografía es interesante. Si quieres revisarla por ti mismo, está disponible en la base de datos. También están rastreando los transpondedores de la UNSC, sus depósitos con equipamiento e información valiosa. ¡Ay, no! Parece que hay múltiples escuadrones de la UNSC en combate, intentando sobrevivir. Te necesitan, jefe.